Estamos en este momento en el Ateneo de San Lázaro, un terruño de nuestro hermoso y mortal Trujillo, del Estado Trujillo. Que te digo, aproximadamente de Trujillo aquí a donde estamos ahorita, hay una hora. Puedes tener tus vías alternas por el Monumento a la Paz, es una vía accesible que también es otro monumento de nuestro Estado. Y estamos acá, como quien dice, para darle un pequeño relato de lo que ha sido nuestra gran estudiantina del Ateneo de esta gran población. Y como quien dice, todos los terruños y todo lo que queremos seguir formando en este pueblo. Más o menos a mediados de... ¿qué te digo? Si no me estoy equivocado. A mediados del 2002, por ahí, cuando la señora Rosa de Valesillo, para ese entonces, presidenta del Ateneo... Ella me llama a mí, como dice, hace mis pequeños contactos. Yo no o sea yo le dije a ella, no estoy como quien dice, no me siento en la capacidad de hacer este trabajo, pero siempre, como dice, yo soy músico de, se de puede decir, mi papá no, no ha sido músico dentro de mi familia, nada más un tío, y habíamos, como te digo, pequeños ahí en una tarde de campo, se ponía y va a tocar el 4, yo tocaba un 4, pero al estilo de puntearlo nada más, tipo mandolino. Y ahí fue donde yo agarré, o mejor dicho, mi padre tomó la alternativa de que yo estudiara la música. en el Ateneo de San Lázaro, eh, eh, organización cultural que se fue fundada en el año 1972 en esta comunidad. Eh, el Estado de Trujillo fue llamado en una oportunidad Estado Ateneo, porque en cada uno de los pueblos este, funcionó un Ateneo que se encargaba de toda la actividad cultural y respondía con mucho éxito a las exigencias y las necesidades de cada comunidad donde funcionaba. Este Ateneo, eh, con el esfuerzo de muchas personas, de, de los representantes de los niños de música, de, de la comunidad en general, pues eh, se han notado numerosos éxitos en su trabajo desde su fundación. Entre esos éxitos está la organización de la Muñeca de la Calenda, eh, que una danza rescatada que ha trascendido a través de los años eh, acá en esta comunidad cuando fue indígena. Desde esa época data esta danza. Eh, luego tenemos la fundación del, del Museo Comunitario de San Lázaro, que es una asociación que ya se encargará de hacerle seguimiento y la investigación y la promoción, valoración de todo el patrimonio histórico de San Lázaro. Bueno, lograr conseguir esta sede, nos, nos la notamos como un éxito también. Esta fue la casa de, de, que correspondió al doctor Juan Motezuma Gignari, es eh, gobernador del estado, una persona muy apreciada, nacida aquí en este pueblo y que hemos logrado estos espacios para el trabajo cultural de la comunidad. También hemos organizado a los artesanos, eh, lo hemos impulsado en el trabajo artístico, artesanal y, y bueno, innumerables talleres y cursos de los cuales pues, nos sentimos muy orgullosos de haber realizado ese trabajo. Y por supuesto, uno de los trabajos importantes desde su fundación del Ateneo fue el, el estudio de la música como tal con muchos tropiezos y muchas necesidades, pero ahí permanentemente trabajando con, eh, con mucho ánimo. Se fueron llevando estos niños poco a poco y que hoy este, podemos presentar a ustedes con mucho entusiasmo, que es la estudiantina del Ateneo de San Lázaro. La, esta organización ha tenido el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura, hoy IAM, de la Coordinación de Cultura del Estado, de los representantes de los niños, de la comunidad y también no puedo dejar por fuera pues, el, el gran apostolado de los profesores que aún con poco dinero, que se le pueda pagar, ellos siempre han estado permanentemente al frente de la, de, de la organización musical sin abandonarlos. Cuando yo comencé aquí ¿Qué te digo? Yo comencé solo, se puede decir Teníamos aproximadamente alrededor uh, Empezaron a llegar niños En edades comprendidas de 7, 8, 9 años Y teníamos un ciclo de... Primero empezamos con 8 Después fue aumentando la matrícula de estos alumnos ¿Ve? Lo único era que teníamos... Era un solo instrumento ...para darle clase a 20 alumnos que había. Yo comencé trabajando con teoría y solfeo y violín. Aparte de eso, también el 4, ¿eh? Pero como tú verás, es una sola... ...como dice, una, una sola persona para hacer todo el trabajo. Tenía 20 alumnos y tener un solo instrumento para ellos... ...era, como dice, el trabajo un poco difícil. Pero, mira, por eso ellos me preguntaban y ...¿cómo hago, profesor, yo, para venir a estudiar... O yo les decía, yo mejor dicho, ¿tienes un violín en tu casa para hacer este trabajo? No, no lo tengo. le dije, Bueno, nada más dirle por decir algo a Rafael que te preste, él va a venir a estudiar al de 8 a 9 de la mañana y a las 9 de la mañana viene Pedro. Resulta que después una hora estudia Pedro, después viene María. Esa era la alternativa de seguir, como dice, con este trabajo poco a poco, como dice lentamente, pero haciéndolo con mucho cariño y mucho amor. que esto es como dice una disciplina igual que otra ¿verdad? yo le digo y ustedes van a la escuela a estudiar matemáticas por lógica atiende atienden su profesor y en su casa tiene que practicar la matemática para que esto nos pueda dar un fruto más adelante lo mismo lo estamos haciendo con ellos se empezó a trabajar de esta manera después adquirí la gran ayuda del otro baluarte que tengo aquí que es el profesor Jorge Pacheco que somos como que dice los que estamos ...dando la batalla hasta ahora... ...estamos esperando... O sea, ...si hay otras personas que se quieran incorporar... ...ayudarnos en este trabajo que estamos realizando aquí... bienvenidos sean ...ves... ...y gracias a la señora Rosa de Valesillo... ...que es una... ...como dice uno de los baluartes principales de esto... ...porque sin ella pues... ...esto no hubiera sido posible... ...ves... ...la señora Aura Salas de Valesillo... ...que también nos ha ayudado mucho... ...que también es una de las... ...se puede decir... ...una de las baluartes que está metida dentro del Ateneo también... ...y a la Gobernación del Estado y a la Dirección de Cultura, el profesor Pedro Ruiz, que también fue uno que nos hicieron, como dice, nos hicieron dotación de instrumentos musicales para que esta estudiantina, como dice, se pudiera realizar. Y el Ateneo también, antes, perdón que se me había ido esto, ellos, como dice, compraron unos violines adicionales, mandolinas adicionales, antes de que la Dirección de Cultura nos diera la, la dotación de instrumentos que hasta ahorita tenemos. El objetivo principal, llevar, como dice, la función de estos muchachos, si es posible, al territorio nacional. Que sería una de, la, o sea, de las principales metas que nosotros tenemos aquí. Y creo que la mayoría de los alumnos que están hasta ahorita aquí, ellos están en ese... Quieren esa, que esa meta se les dé. Por lo menos hasta ahora siempre estamos saliendo. O sea, hay invitaciones, ¿qué te digo?, de... No, no siempre estamos, como dice, cuando comenzamos, era el concierto en la iglesia a tal hora, eh, domingo, Día de la Madre, el Día del Padre, viene Navidad, el concierto navideño, pero ya es, como dice, irla proyectando, que ya estamos logrando esa parte a nivel de otros pueblos, no nada no más del Estado de Trujillo, sino a nivel nacional, como te lo acabo de decir. que te digo? De repente, Barquisimeto... Maracaibo, Caracas, región central, centro occidental del país, toda esa parte y llevar la muestra, como dice, de lo que se está haciendo aquí en este gran trabajo. Tenemos alrededor, no te puedo decir tenemos porque no, no es de mi parte de mi comercio, pero sí hay alrededor, que te digo, como unas 25 estudiantinas a nivel del Estado de Trujillo. las melodías por lo momento estamos haciendo, mejor dicho música popular trujillana podríamos decir los bases por lo menos con Ticinio eh, Trujillo todavía no está incluida hay mucha música como dice del estado Trujillo que son baluartes primordiales, principales para nosotros en este caso tenemos que, te digo, los merengues Ahí los baches como te dije, eh, polcas también. Eh, tenemos otra que es el... Yo te voy a decir... El, el pasillo. Y toda esa música, incluirla aquí. Dentro de la misma estudiantina Estado. Es más, quisiéramos que esto se proyectara a nivel nacional, porque a nivel nacional creo que tienen... a Haber estudiantinas también por todo el, el Estado venezolano. ...y que la música debemos proyectarla... ...en Caracas también me imagino que tiene sus merengues... ...tiene sus valses... ...cada tipo de música de cada estado... ...hacer interrelaciones mediante la música... ...género el val caraqueño con el val trujillano... ...que te digo, el merengue que está en Barquisimeto... ...con un merengue Caracas... HACER TODO ESO. Entre esta música um, de acá, de, de San Lázaro, tenemos unas composiciones de don Tomás Heredia Ramírez, que por cierto, el Ateneo lleva su nombre. Tenemos entre esas composiciones unos vals muy hermosos que se llaman Delia Rosa, otro este es como una especie de un, un merengue que se llama El Chimó de mi compadre, eh, eso es, Están ahorita montándolo la estudiantina. Tenemos unos valses de Régulo Moreno, también un, un compositor de acá, de San, de san Lázaro, que, que por cierto el, el vals se llama San Lázaro. ¿no? Creo que en, en, en, la, en la presentación que soy en la estudiantina ya fueron unos arreglos de estos autores sanlazareños. estoy más que seguro, porque yo también fui, como dice, parte de eso, cuando yo comencé mis estudios musicales y eso, hay escuelas de música en todo el territorio nacional. Entonces, quisiera hacer un llamado, como dice, a toda la población venezolana, incluye, o sea, más que todos los niños, pero también a las personas adultas, no quiero decir con eso que tiene que ser nada más, que invitarlos a que realicen, como dice... Estudiar nunca es tarde para lograr que tú puedas aprender a tocar un cuatro, que podamos todos aprender a tocar un instrumento musical. Entonces yo pienso, o sea, hacerles como dice una cordial invitación. Si yo vivo, por lo menos yo estoy aquí en Trujillo, pues bueno, voy a buscar la escuela de música de Trujillo. Si vivo en Caracas, busco la parte donde me quede, ¿qué te digo? Lugar, un lugar accesible donde yo pueda estudiar. ...y así sucesivamente en todo el territorio nacional... ...lo que es Maracaibo, Sur, este, Zuliano, perdón, ya lo nombré... Eh, ...Barquisimeto, Anzuate, en todos los estados del país... ...invitar a todos los niños, por favor... ...que se incluyan, o que mejor dicho... ...que se metan, como dicen en este proyecto... ...que son las estudiantinas a nivel nacional... ...que yo pienso que ahorita ...y con nuestro presidente Rafael Chávez Frías... Pienso que sea uno de los proyectos que él tiene hasta ahorita en su mente. Hiciéramos, por favor, que eso se diera y que fuera un baluarte a nivel nacional para todos. Hacerles una cordial invitación a todos los niños del país de Venezuela a que formen parte de las estudiantinas que hay en toda Venezuela. Además de conocer una técnica musical, de avanzar en ese sentido, está la otra parte que subyace ahí, que es este, eh, el continuar o, o, que, o que la juventud no vaya a perder de vista ese amor por la música venezolana y especialmente la del pueblo en sí, ¿no? porque aquí también hemos tenido eh, este, compositores muy valiosos. Eso también está dentro del programa de la estudiantina y en sí ya, ya se está montando algunos... Um, algunos trabajos este, relacionados con estos autores uh, sanlazareños. Eh, pelear, eh, ¿verdad?, con una transculturización musical es difícil, ¿no? Es difícil, sobre todo este, en la gente joven. Por eso es la idea de, de arropar a estos niños desde el comienzo. ...para que vayan sintiendo ese cariño hacia nuestra música venezolana... ...a la música andina, a la música de este pueblo exactamente. Bueno, nuestro ma mayor mensaje, nuestro gran anhelo... ...y mm, nuestro gran espíritu por el cual estamos nosotros aquí... ...es primeramente darle una oportunidad a los niños y a los jóvenes para que este, entiendan que hay otro mundo hermoso en el cual puedan dedicar su tiempo libre también, que es el arte, la música eh, eh, y también, no se sabe si de ahí va a salir también una profesión que les sirva a futuro. Ese es nuestro gran mensaje a, a, a toda la juventud de San Lázaro y especialmente a la niñez. Y no solamente a San Lázaro, no solamente a nuestro estado, sino a toda Venezuela. Porque nuestra música eh, eh, es lo más grande, lo más hermoso, lo más querido. Y lo que nosotros llevamos dentro y queremos transmitirlo a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas las generaciones venideras... ...para que entiendan que es una, una música que, que remonta todo el ámbito... Este, mundial como una, una música hermosa, ¿no? tan, tan hermosa como cualquiera de los demás países, que, que se vaya sintiendo eh, ese cariño, ese amor y que no se olvide por nada que pueda venir de fuera, ¿no? que se lleve muy dentro, que se lleve dentro del corazón siempre. ¿no?